Mira, para mí, Sofía, la resiliencia es la capacidad que tenemos todas las personas de levantarnos una vez más. Solo una vez más. Mira, eh, hay una fórmula, que es la fórmula del éxito. El éxito dice que es la suma de X más 1. Y la parte de la X es los fracasos que tenemos. Los seres humanos, por humanos, tendemos a fracasar, tendemos a caernos. Los animales también lo hacen, pero ellos por instinto se levantan. Nosotros, nuestra carga emocional es tan fuerte que nos cuesta mucho levantarnos. Bueno, pues resulta que genéticamente estamos preparados para hacerlo. Para mí el éxito es la resiliencia y la resiliencia es el éxito y es levantarnos una vez más. Si yo me caigo mil veces, me tendré que levantar mi luna y eso al final es el éxito. Los grandes empresarios eso lo saben y saben que pueden fracasar lo que quieran, pero al final tienen que sumar ese más uno siempre en su fórmula. Pues es una conferencia chulísima. Es es visualmente muy potente eh, con mucho contenido pero además con mucho sentido de humor y tratamos fundamentalmente en resumen eh, el buen humor y el buen rollismo, la importancia del buen humor y el buen rollismo en los puestos de trabajo, la importancia de la felicidad en el trabajo ya que es el sitio donde más tiempo vamos a pasar en nuestra vida trabajando, es, hay unas estadísticas que dicen que la primera cosa que vamos a hacer de forma artificial en nuestra vida es trabajar si logramos ser felices en el trabajo lograremos ser felices en la vida en general y por eso mi humor es una apuesta hacia esa felicidad, conseguirla en el, en el trabajo. Mira, las herramientas básicas en las empresas para mí... Eh, vienen de dos partes La primera es eh, parte de nosotros De los gerentes, yo soy empresario Tengo una empresa y tiene que Venir siempre de la parte de arriba Si yo soy un, una, persona, una buena persona Soy una persona agradable Si soy una persona alegre, tendré una empresa agradable Tendré una plantilla agradable eh, Si soy un capullo Pues seguramente mi empresa será de capullos Tenemos que ir de arriba hacia abajo Porque eso se contagia Porque la, la motivación se contagia Y dos, es importantísimo que los trabajadores tengan conciencia de que tienen que venir motivados de casa. Y eso significa fundamentalmente que tienen que buscar sus pequeños puntos de alegría cada día en el trabajo. Y a lo mejor está fuera del trabajo también. A lo mejor resulta que se trata de tomarte una cervecita después de trabajar con tus compañeros de trabajo. Bueno, pues ese punto de motivación lo tenemos que encontrar donde sea. Porque es el anclaje a la felicidad que nos falta al ser humano.